¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Aquí estamos para presentarles el Super Debate El programa diferente a todos en Radio y Televisión Este espacio lo emitimos de lunes a viernes de 12 de la tarde 12 de la tarde, el 910 del AM en la ciudad de Medellín La voz del Río Grande de todo el lado. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín también en los encuentros futboleros en 910, los domingos en vivo en directo, a través de Teleantioquia TV en grande. Y bueno, vamos a hablar de la jornada, cada día se, se acerca ya el final de esta primera vuelta de todos contra todos y iremos a los cuadrangulares. los ocho mejores de Colombia, se pelea por estar entre los ocho, Está Nacional metido entre los ocho, pero Medellín no está. Recordemos los resultados. A ver, Nacional derrotó al América dos goles a cero. El Medellín empató 1-1 con Petrolera. Y el Envigado derrotó 1-0 en Bogotá a la Equidad. Y el Deportivo Cali derrotó a las Águilas dos goles a uno. Esos fueron los resultados de nuestros equipos antioqueños. Más adelante revela el toda la, la tabla, el, todo el recorrido, la próxima fecha, las taquillas, en fin. Pues bien, vamos a hablar, amigos oyentes, de lo que ha sido la presentación de Nacional frente al América, después de haber ganado el Clásico de mitad de semana, los partidos al hilo muy bien, Atlético Nacional, y Medellín lamentablemente no pudo, si hubiera ganado anoche, el partido al menos tendría... Un hálito de esperanza, pero no. Llámenos hoy a nuestra línea 232-4604, 232-4604, para que participen de los premios que estaremos sorteando esta noche. Desde luego tenemos una pregunta muy, pero muy fácil para responder. Y también pueden llamarnos de cualquier parte del país al 018-051-5015. 018-051-5015, las líneas telefónicas que tenemos para que ustedes participen de los premios que vamos a sortear esta noche y también ahí están los premios que vamos a sortear esta noche entre las personas que nos llamen bueno, y tenemos la pregunta pensando en grande, el hombre que estará monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. A esta hora le damos la bienvenida, Don Elke y la U, Buenas noches. Buenas noches, don Rafagol. El saludo muy cordial para usted, amigos televidentes, internautas, compañeros. Este es el super debate con los temas polémicos del día. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, Rafagol-Linares. También tenemos un Facebook, se llama Rafagol al aire. Y pueden participar a través de estos medios de comunicación de la internet por la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Hay un técnico de fútbol desempleado actualmente, antioqueño él, que fue campeón de la Libertadores con Atlético Nacional y como técnico de fútbol obtuvo dos títulos con el conjunto deportivo independiente Medellín. ¿Listo papito? Si es ya es ya. De una vez les entregamos muchas pistas para que ustedes participen de quién es este personaje que a propósito ojalá vuelva al conjunto deportivo independiente Medellín que necesita un técnico de charreteras, de experiencia y ganador. Y a propósito de los equipos de Antioquia Atlético Nacional, eh, enfrentó dos equipos tradicionales, clásicos, Medellín y Nacional y les ganó seis puntos a la mochila para el verdolaga más de 75 mil espectadores en estos dos partidos... Reflejan un Nacional que viene subiendo futbolísticamente y sobre todo en un momento donde lo necesita el equipo. La llegada de Enríquez es otra cosa Nacional con Enríquez en la defensa sin demeritar la buena labor de una de las revelaciones del campeonato del fútbol colombiano como ha sido Nicolás El Elquico Hernández. Nacional jugó ante América de Cali, yo diría mejor el segundo tiempo que el primero y con Barcos un referente ya en el terreno de juego logró ganar al equipo americano casi clasificado del Verdolaga a la siguiente fase. Eso sí, no me gustaron los cambios, la verdad, del técnico, pero el técnico Autori puede decir, gané 2-0 y no saqué un jugador, por lo menos yo pensaba que debía salir del terreno de juego el señor Lucumí y al final fue el que le dio el segundo gol al equipo Atlético Nacional. Del Deportivo Independiente Medellín, hombre, qué tristeza porque hay formas de perder y de salir de los ocho del fútbol colombiano. Jugadores que no sienten esta camiseta, parece ser que hay mucho jugador de Medellín que les pesa y que no quieren estar en la institución, por lo menos se refleja en el terreno de juego. Y mi pregunta es si ¿sí? tuvo que ver Zambrano con la actualidad de Medellín porque si un técnico no exige una materia prima para jugar en un equipo de fútbol, pues entonces ¿qué va a pasar con este técnico? Pero llega Ricardo Calle diciendo que cambió una metodología que no se ha visto en el equipo rojo salvo los primeros partidos donde enfrentó equipos débiles. El único Germán Ezequiel Cano. Señores compañeros del Medellín Jugadores, Cano gana tanto porque hace tanto. Este es el súper debate con los temas polémicos del día. Bueno, Nelkin, la voz, seguimos en el superdebate y vamos a la polémica, vamos al debate. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo, amabilidad y excelencia. Hotel Dan Carton, Medellín. En Global Sport, líder en mercadeo deportivo Activación de marca Patrocinios, mega eventos Derechos de televisión, publicidad En vallas electrónicas En los partidos de fútbol En todos los estadios del país Contáctenos en Global Sport 444-6529 444-6529 Y estamos con Ser el Cercor al Servicio Colombiano de Turismo Somos líderes ...en el mercadeo personal selecto y capacitando para sus tours familiares y empresariales... ...para disfrutar de las mejores experiencias, días de sol... ...con los paisajes de Guatapela, haciendo Nápoles, Santa Fe de Antioquia... ...cerco a reserva ya en el 586 0708 Bueno, ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate... Queremos saludar muy especialmente a esta hora a don Luciano González Equea, que está todavía eh, en recuperación de su operación. Próximamente esperamos contar con él acá en el programa, pero sabemos que él está ahí en, en la sintonía. Ojalá Dios lo permita, la próxima semana ya pueda estar con nosotros. Así que un abrazo, Luciano, y que se pueda recuperar prontamente. Dios le bendiga gratamente. Y vamos al debate, vamos a la polémica. Anoche ganó Nacional al América. Nacional gustó, mejoró, no goleó, pero creo que lo hizo bien. Charrúa Cuello Núñez, buenas noches. Buenas noches, eh, Rafa Gol, buenas noches a todos. Sí, Nacional viene de menos a más. Fue contundente y muy importante lo que hizo en el Clásico, de principio a fin. Medellín no estuvo en la cancha, con el respeto que se merece el tradicional adversario... ...no estuvo en la cancha, no estuvo a la altura... ...solamente un equipo de principio a fin que fue Atlético Nacional. El tema es que Nacional podía haber sido más contundente aún en el resultado... Nacional jugó con el América, te recuerdo, no con jugó Medellín. Jugó con Medellín y... Primero Medellín y, y después América. Ahí, porque esas oportunidades no se pierden. En un clásico que se gana de principio a fin... ...uno debe mencionarlo. Y después el América... Y después el América, que el señor González dijo que goleaba Nacional, que los hinchas del América de Cali querían demostrar eh, todo su poderío aquí en el Atanasio. Más de 10 años hace que no ganan en el Atanasio, súmele los años de la B, por supuesto, claro, el equipo de la B, y todavía, por si fuese poco, ganó de forma contundente América de Cali. Porque ¿cuándo llegó América de Cali al arco de cuadrado? No llegó. Se notó y mucho la presencia y el regreso del capitán Alexis Enríquez. El buen trabajo de Boca Negra. En su momento y en algunos pasajes, el fútbol del de uruguayo Cepelini. Barcos, como siempre, con esa actitud y esa voluntad. Terminó físicamente a pedazos, pero inclusive convierte uno de los goles. Define muy bien. Y un capítulo aparte para Sebastián Gómez. Señores, estamos delante de uno de los jugadores de mayor promesa en el fútbol de Colombia. No tengan la menor duda. Esa media cancha manda, es amo y señor Sebastián Gómez. Fue muy importante en el Clásico y fue muy importante en el partido frente a América de Cali. Pues si quieres pedir a Sebastián Gómez para la Selección Colombia te doy una mala noticia. Keiros va a llamar a Daniel Torres. Bueno, yo a Daniel simplemente, Torres simplemente, que hoy en día es digo, titular en Albacete. Simplemente digo que Sebastián Gómez tiene un futuro bárbaro y si sigue jugando de esta manera, el hincha de Nacional no se va a acordar de Jorman Campuzano, quien inclusive fracasó en el fútbol argentino. El tema es, Nacional viene haciendo las cosas bien. ¿El mérito es de quién? ¿De Paulo Autori o de los jugadores? Sí, ¿es, de los que jugadores? Ir Autori. ¿Es de los jugadores? <risa> es de los jugadores. Es de los jugadores. Porque mamita si es querida. por Paulo Autori, el partido de América, los cambios que hizo mamita querida. Es la verdad. Es la verdad. No sabe, autores tiene un problema No Candela. sabe leer los partidos Ese tipo de hermenéutica y de homilética No sabe ni siquiera plantear los partidos Y quiero decirle una cosa Nominalmente Nominalmente es el tipo que más plata gana en Colombia El sueldo de Autoris no se lo gana ni el gerente ni el presidente de la primera empresa del país que es Ecopetrol Ni el gerente de Empresas Públicas, ni el presidente de la República Ni el presidente de ni el presidente del Grupo Colombia, No se ganan el sueldo que gana de tipo Para llevar arrastras a Nacional, ahí hasta donde lo ha llevado Nacional merece mucho más, señor Artur, y le falta todavía mucho más muñeca siga. Hay que ver ahora, si sí, sigue sí, en ese camino para seguir subiendo posiciones Pero lo ha hecho bien Dejó por el camino al tradicional adversario Inclusive lo dejó eliminado Porque al perder el clásico fue mortal Y con América de Cali Terminó demostrando que fue muy superior en la cancha Bien Nacional, ojalá que siga así Se viene Copa Sudamericana Vamos a ver si hay refuerzos en el equipo verde Es muy importante refuerzos Para la Copa Sudamericana que ya no se va Autori. Pero así viene Bien Nacional Autori Tiene mucho que mejorar Es el técnico de Nacional Tendrá su manera de hablar en la prensa, ten... pero no sabe leer los partidos. Se equivoca en los cambios. Demasiado. Se equivoca en los cambios. Se aprendió cambios. el libreto, no, se aprendió el libreto. No, sacó, a sacó, a Candelo, sacó a Candelo, que no era para sacarlo. No, bienvenido a Casa Verde, muestre el guante, muestre el guante, Mr. Bienvenido a Casa Verde. Bienvenido a Casa Verde, señor Charrua. Lo sacó del partido a Candelo, quien ha sido uno de los mejores. Vladimir, Vladimir, Vladimir, Vladimir por Dios, hombre. Que está para No cosas entendiste importantes? los cambios de Ayete de Nacional. Bien nacional. No. Bien nacional. Ojalá siga así, Rafa Gómez. Bueno. Proseguimos en el superdebate. Vamos a la otra vereda: Deportivo Independiente Medellín. Hmm. Partido el clásico. Jugó muy regular frente a Petrolera. Empató el partido, pero. Me parece que ya la gasolina no le alcanza. Don Gustavo Osorio, buenas noches. Hola bien Rafa, bien. le doy gracias a Dios por todo, todo lo que hay que escuchar, hombre. El señor, el señor Charrua, no, el señor charrúa <risa> no le quiere dar ningún mérito a Autori. Y gran parte de lo que pasa hoy con Nacional es de Autori. Sí, señor. Gran parte. Mire, yo voy a decir una cosa, ustedes verán si están de acuerdo o no. Yo estoy... Pero el Nacional de hoy, el Nacional de hoy que es un equipo bien equilibrado, bien agrupado en defensa, que no permite gol y que es muy difícil llegarle por su buena agrupación, por la forma como el hombre trabaja para hacer el equipo corto, no lo tenía ni Almirón, ni con Lillo, ni con ninguno de esos técnicos, porque Nacional con esos técnicos era de ida y de vuelta, hasta con el mismo Reinaldo Rueda. Así que me parece que gran parte de la estructura hoy defensiva se le debe al señor Autori, al trabajo de Autori, y que sin tener goleadores, porque mire, el goleador es Cepelino, y Cepelino es un jugador del montón, de acuerdo a las palabras del sí. charrúa, sí, cuando Seppelini sí. fue contratado por Atlético Nacional. Sí. Entonces, sí. sin mucho gol, el hombre se la está rebuscando, se está reinventando, y a mí no me disgusta, a mí es más, me ha sorprendido ese señor Autori. ¿Sabes dónde se Me ve el trabajo de Autori? Opinion. Y no habla tanto como otros técnicos. ¿Sabes dónde no se habla ve? No habla tanto como el ¿Sabes dónde se Bras ve y el compañía? trabajo de Autori? Ah. En el trabajo de pelota quieta. Ayer no hizo una pelota de tiro libre bien. Ninguno de los jugadores de Nacional. Ni, hombre, un corner, ni un córner, ni un córner efectuaron bien Entonces este tiene que nacional. irse de Nacional. No, no, aprovecha la pelota quieta. Eso es, es, que es trabajo. Tiene del no, es que, es que, que no irse de ve, Nacional. Mire, no ya, aparte, ve, aparte de Barcos. No tiene que irse ve, de, de Nacional. más tiene al ataque? Tiene a Lucumí que es un tiro al aire. Tiene a Lucumí que es un tiro al aire. Mire, el único que es hombre de área y hombre gol, que le mete miedo a cualquier defensa es Barcos. Dígame el resto. No, Blayner, Ese Candelo, es, vea, Candelo es un jugador de esos muy intermitentes. De esos jugadores Demasiado. que te juega, te juega un partido bueno y 10 malos. Lucumí, Lucumí igual. Candelo. Cepelini también es ratonero. Ese Tipo de ratos, apenas. Entonces, bueno, pero dijiste que, era, que estaba mal, que había dicho que era del montón, no te entiendo nada. Te no, no, trabiendo. no. Es que una cosa es que sea jugador del montón y y gran, otra cosa es, otra cosa, es, cosa, de es montón, que sea, es sea jugador de viene de menos de a más un jugador de esos ¿Y por se que aparece por momentos bien por se entonces es diferente, diferente decirle jugador del montón a un jugador que aparece por momentos no, no, eso es muy diferente bueno, lo uno y lo otro y, ¿Y habla de del, bueno? fútbol, del Medellín y, sí, y del Medellín, y le, y del Medellín ayer fue más de lo mismo, se demostró que los señores no quieren nada, de que lo los mismo. señores no quieren que los señores no quieren, mire el primer tiempo, el, en el primer tiempo vieron jugar a Petrolera Así de sencillo. Y en el segundo reaccionaron de la mano de Ricardo, usted de Chavarría y de los peladitos. Entró un peladito Edwin Mosquera y ese fue el que le puso el pase gol a Cano. Así que los pelados quieren. Los veteranos ya no. Los veteranos no quieren. Entonces, así es muy complicado. Cano llegó a 18 goles y sí, mucha gente dirá que esos goles no sirven de nada. Para mí sí sirven de mucho. Primero, porque él hace la tarea. Él hace la tarea. Los goles, ya verán los otros qué hacen, porque, ¿qué estaríamos diciendo a esta hora si Cano no tuviera los 18 goles que tiene? Dirían, ah... Pero es que un tipo ganando tanta plata y no justifica en la cancha con goles. Ese estaríamos sí, diciendo ese, eso. Ese sí justifica. Por eso, Ojalá estaríamos diciendo eso. Por eso, bienvenidos los goles de Germán Ezequiel Ya verán los que hay, porque, porque, porque parece que lo cambiaron, hermano. Es un porque, porque ayer medio reaccionó en el segundo tiempo. Ayer, vea, si Medellín, si Medellín hubiera tomado el partido con más seriedad le hubiera ganado a este equipo de Petrolera porque Petrolera, mire, es el primero para el descenso, es una vergüenza que Medellín haya empatado con el equipo de Petrolera, y es una decepción para los hinchas, hoy todos los hinchas están decepcionados, y les doy una me, eh, mala que puede ser mala noticia no nos confiemos, el miércoles el equipo para mí, que mejor está jugando hoy me puse a ver todo el partido, le he visto dos partidos completos a Huila, y me ha gustado mucho ese Huila, tiene un peladito Kevin Agudelo mm -hmm. y, es de, y es de Putumayo porque ahora me dirá a ah, de donde será si Bogotá no, no de Bogotá no es de Putumayo es de Putumayo peladito y la tiene atada es Fuga un Messi en potencia no, es un Messi en potencia claro y de claro. El señor González grave bien el programa porque mañana usted va a participar con nosotros y va a tiene calificar que... ¿Ah? va a calificar va a calificar claro, pero sabe, debe decir debe decir lo que nosotros o más o menos eh, debatir pero sobre lo que hemos dicho, no lo que no hemos dicho, porque él es muy él es muy ladino eh, nos ponen nos, a, en boca nuestra cosas que no hemos dicho Señor González, un abrazo y que se siga recuperando Y este guante de Mr. Villar lo estará entregando al final del programa para los hinchar rojos. Bueno, muchas gracias señor Osorio Sí, el, el, el Luciano en el programa de radio de 12 del día 3 de la tarde Que hacemos en La Voz del Río Grande 910 Y a través de www.rafagol.like, que es nuestra emisora virtual Él participa, pues sí. sale a través de la línea porque no se puede desplazar, pero lo hace desde la casa. Por eso digo que esperamos que ojalá el próximo domingo nos pueda acompañar acá en el C. Sí. Bueno, proseguimos. Claro. A ver. ¿Con el líder? El líder ganó. El ah, el líder sí, sí, sí, Mira, Pero creer. usted sabe, sabe usted saber, sabe cuando le sinchán le ayuda al comienzo le metió en por ahí 3 o 2 3 eso dice, eso decía Osorio eso decía Osorio ¿Has conseguido no no, los, no no decía conseguido por 37 puntos soy. jugando sobrado le ganamos al Junior le quitamos un invicto pero sabe que me quiero detener eso a propósito estuvo Carlos Queiroz en la tribuna viendo jugadores del Junior y de no ese Jaramillo debió haber estado ese señor anoche aquí en el Atanasio de también también Rafa ¿estuvo anoche? no sé no, no, no estuvo debería haber estado aquí pero sabe que pero muy cómodo ahora en Bogotá y Barranquilla muy cómodo señor técnico que venir a Medellín pero me llama la atención el tema por ejemplo de Millonarios, 11 jugadores diferentes han hecho goles con el tema de es dependiente que dependiente que es el único, el único que marca gol. Bueno, de Nacional lo dijo ayer eh, el técnico del América es que Oiga es a muy... propósito ese sí. Jaramillo, Jaramillo, es paisa y, bueno. y no lo vieron, 23, ah, no, ¿qué ese? 23 ¿Ah? años, espectacular no. jugador indudablemente. Pero mire, ayer lo decía en el partido Nacional contra contra el América, el técnico del América decía, es que es muy diferente de Nacional enfrentar que tenga dos centrales a que tenga Boca Negra y Enríquez, porque la creación de Nacional está en esos dos centrales, o sea, el cuarteto defensivo de Nacional es impresionante. Dos centrales con salida, con cambios de frente, con penetración desde el fondo, eh, con dos laterales que hoy pasa el Ibelton por su mejor momento, inclusive desde cuando estuvo en el Deportivo Cali nunca había estado jugando tanto por ese costado, por ese carril el Ibelton... Y subió Machado, subió Machado Ah, Tant subió, sí, era increíble Sí, entra. pero, claro, pero significa, ah, significa que Ah, qué jugador ah. De las pocas cosas tácticas que dejó Almirano Nacional Almirano Nacional eh, era? ¿Sí? Está... La, la, la, la, la salida, pero digo, la, la, salida de la salida el fútbol de espalda Dar a Machado como la gran figura del partido No, no, no, no Estamos hablando de la no, no, salida de Machado La salida de Livelton hasta tres cuartos y hacen la diagonal para crear Venosa, sí no sí pero eso es importante que ve cómo laterales llegan a la posición de gol en Atlético sí, Nacional pero para comerse. y esto significa también pero pues, ¿cano, Cano cuánto se comió hermano Cano cuánto se comió cuánto se comió contra contra, contra el equipo Cuatro, rival pero tiene que no hecho. digan nada viejo Machado ¿Y, y fue el peorcito en el fue bueno, eh, pues peorcito en el fondo hermano clarito salió muy bien David Machado y, fue una, y, y hoy Nacional esa potencia por las bandas y los técnicos se enfrentan a Nacional dice la preocupación que nos da originan Nacional es los costados la posibilidad de la potencia por, por, por, por, por, por los carriles y estoy de acuerdo cuando? Cuando minimizan a, a, a, al técnico Autori, me parece que Autori se refleja en el campo de juego lo que estaba jugando el Atlético Nacional. Juega a algo, me ¿eh? parece que... Ah, que porque se equivocó en un cambio, porque no sacó a Lucumí, eh, que estaba jugando muy regular. Lo sacó al final y metió a Perea, pero de todas maneras, porque no hizo cambio, me parece que no se puede juzgar de esa manera tan, dra, tan drástica y tan bueno, radical no, al, que, técnico, que pena, al técnico. Qué pena, Velosa, sí, señor. pero es que apenas Nacional acaba de llegar a los ocho de Colombia. Nacional ha venido de, de, de, de, de, atrás, abajo, sí, abajo, sí, abajo. Hemos claro. venido diciendo que no le ve la muñeca y no se le ha visto. Sí, no pero, sabe leer los partidos, pero Rafa, Rafa Y para el sueldo que se gana, el primer sueldo de Colombia lo tiene el señor, sí, pero, debería demostrar mucho más. Pero, Afortunadamente sí. ya están los ocho. Ojalá no se deje sacar, pero, señor Autori. Pero Rafa, ¿cuántas veces decíamos al comienzo del campeonato de más? De 11 lesionados continuos en Nacional de su sistema defensivo, luego jugadores a Selección Colombia. No justifica, no hay una cantidad de cosas, Rafa. No, no me parece, no, no, que, me parece que usted cada le pone uno, uno demasiada justificación. Y de para de un equipo que con ese equipo tenía que haber hecho más. Es más, él se salvó porque el solo hecho de que lo hayan sacado de la Copa Libertadores tan prematuramente tenía que haberlo liquidado o sea, Nacional. Punto. Y el si charr... no entra a los ojos de Mauricio para llevarle la vida. Para dar un paso al costado. Ah, sí. ahora. El charrón y Galá de sobre, Aeropuerto. So sobre. Hoy sobre Medellín. Ah. Oiga, Rafa, y sobre el tema del Medellín, hoy todo el mundo es a darle en la cabeza a Raúl Giraldo. Raúl Giraldo es el culpable radical de la crisis del Medellín. Pero eh, no recuerdan que cuando Raúl Giraldo dijo, sigue Cano, vamos a pagarle casi 300 millones de pesos. Ah, no, don Giraldo, un dios en el Medellín. Hizo que, que, que volviera aquí como goleador al Medellín, pagándole eh, eh, eh, una suma exagerada también el Medellín a, a Cano. Pero, don Raúl... Tiene que realmente reestructurar a esta Medellín, ¿no? Ya vamos a hablar sobre ese particular. Oiga, es que ¿Qué que que pasará Rafa por la cabeza? Hoy, ¿qué pasará? El contrataciones Mira, no sirvió no ninguna. Digo, ¿Qué pasará por ¿verdad? la cabeza Raúl Raúl hoy? Como de ocho tipos que contrataron hombre. Ah, pero también tiene la culpa también en su técnico anterior. ¿Cómo es posible que trae Inestrosa, que porque lo había conocido en el Deportivo Pereira hace ocho años, era un jugador de la B del Cúcuta Deportivo y lo traía al uh, Medellín? No, es no, Sinisterra. Uh, Sinisterra, No, no, es que... Muchas equivocaciones ah, no. Listo, seguimos en el superdebate, Don Juan Diego Ro Arroyave Nos complace mucho Usted como vio al verde de la montaña Y al medellín, sí, a ver, sí. su concepto Muy buenas noches, Rafa Gómez Saludo especial para usted, para todos los televidentes Para los compañeros a ver, Primero hablemos por el tema de nacional Porque es que eh, hay que hacer una lectura De lo hecho ayer Y me disculpan si voy a entrar en controversia Pero es que mi posición Y el partido de ayer lo ganó Autori y le voy a decir, ¿por qué lo ganó Tori? Porque el equipo el Atlético Nacional hizo un buen primer tiempo atacando a la banda, estableciendo sociedades por banda como ocurrió con el Liberton Palacios, Candelo, eh, eh, acompañando ese sector. El otro sector lo había estado, lo acompañaba por momentos eh, a, a Iber Machado, eh, lo acompañaba eh, Ducumí. De pronto faltaba ese jugador que lo que, lo, que estuviera ahí como hacia, haciendo más más fortaleza, atacando en ese sector. Ese libreto me parece que tiene nombre y propio. Creo que, y creo que, que Nacional por ahí tuvo llegada y Viva tuvo ingreso aprovechando el, el, el, el, la banda como una de las alternativas, pero no había todavía finalización de la jugada. Se elaboraba, pero no se no se jugaba. Y me parece que cuando iba a ingresar al Doleado, que lo hemos cuestionado aquí, lo hemos cuestionado, que nos ha parecido que al Doleado no ha estado en un nivel. Ayer sí estuvo en el nivel. ¿Por ¿Qué, qué? nivel ¿Por qué? estuvo en el nivel? ¿De qué? ¿Por qué él entra? ¿Y por, qué? ¿Y por qué los cambios? Ojo, Candelo Candelo en el segundo tiempo bajó Se perdió, se estaba perdiendo el fútbol de banda Al ataque por ese costado ah, no, El técnico el... hizo el revulsivo ah, Y si usted se lo olvida, cuello Mire que los goles llegaron cuando hicieron los cambios Cuando Aldo, Aldo Leao se, se ubicó ah. En segunda línea de volantes Con el jugador Sebastián Gómez Para un costado Se asociaba Aldo Leao ...para el otro Sebastián Gómez, y el equipo fue más fuerte en fútbol interior... ...porque Cepelini tuvo que venir a cubrir Juan, el no costado de, el, del jugador Candelo... No ...por nada. ahí nació, y mire que el gol de, donde, ¿de dónde aparece... Nada. ...de dónde aparece, una pelea de pelota que hace el Iberton Palacio con Cepelini ...hacer un pase de seguridad a Boca Negra, y Boca Negra ve libre de marca... ...a Sebastián Gómez, que filtra una pelota por dónde, por dentro... ...por fútbol interno, donde estaba Barcos, se voltea y el gol de Nacional... ¿Llegó por banda? No llegó por banda, no llegó por elaboración de costado Llegó por fútbol interior Que fue el revulsivo que aplicó el técnico con el ingreso de Aldo Leado Ramírez el Y el segundo Gómez. gol cuando ingresa eh, eh, Vladimir Hernández Que en un contragolpe viene y rápidamente en jugada en individual Se asocia con eh, Rupoví y con Cepelini Aplicame, El pase Aldo, de Cepelini eh, eh, ¿a, ¿dónde ¿Qué ¿A dónde Aplicame. fue? ¿A dónde fue? a zona de centrales. Explicamos. ¿no? Y ahí definió Lucumí para el segundo gol de Atlético Nacional. Ese, ese revulsivo táctico que hizo, ese cambio que hizo en el ataque de Nacional fue el que determinó el juego. Y por ahí fue el que ganó Atlético Nacional el compromiso frente a ese equipo americano. Entonces, por eso, lo de Autorio ayer le justificó el tema de los cambios. Le interpretamos le, el cambio. Era, era cierto. Por ahí era. Había que buscar eliminar un poco. El, el, el exagerar por banda que no estaba produciendo para entrar en un fútbol más interior y por ahí llegaron los goles del equipo en la radio de la Universidad. El otra cosa. Entonces, el usted, la no, señoriste otra cosa. No, señor, si él ha sido mi propuesta sí, y desde ayer lo no estoy diciendo. Desde de ayer lo de no estoy diciendo. Diga, diga? Usted ya se retiró de la cabina, así que no escuchó cuando yo dije eso. Entonces no, yo lo eso lo venimos postulando desde ayer y lo pusimos en la escena cuando hablamos del tema. ¿Y ¿Por qué llegaron los goles de Nacional? Es que Nacional ganó el partido por... No porque sí, está, está evolucionando en un fútbol. Nacional ganó sí, el partido porque Horto pero... se hizo el y porque lo hizo... ocurrió... Autori ha fortalecido el tema defensivo, no hizo ha un fortalecido el ciudadano, tema ciudadano, defensivo, no en la, la pelota, zona defensiva, en la primera línea de volantes, bueno, es muy sólida en, en, en ese equipo de Autori, faltaba era eso, coordinar el tema de ataque, ha hecho revulsivos en Se esto, ha aplicado con algunas variantes tácticas, ahora hablando de... la aplicó, con estás nombrado nombrado aplicó ah, este no, no, partido, sí, sí, sí, es que ah. nos está dejando, ah, es que... Que te ah, termine pues... que usted también está muy largo, señor. ¿Largo? No, no, no, no, no, no, no, porque, no yo, no, yo no, sé por qué no, estoy no, largo, no, yo sé por qué estoy no, largo, porque no, no, no, no, estoy exponiendo no, un no, tema no, donde se ha atacado Autori, pero ayer, no ayer Autori. Hizo, hizo el partido y por él se ganó ese compromiso frente a América y Nacional necesitaba los tres puntos urgentes pero hoy estoy largo por eso es el pero, libreto pero, está muy largo pero no señor pero Nacional el ganó no fue escrito Nacional ganó y hoy Ajá. hoy está a punto de afianzarse si ya no los resultados el miércoles Nacional está ya clasificado después de estar Usted pasando a está continuando, señor Osorio que fue Luciano el que le hizo el libreto pues, a él pues no. claro sí sí sí, sí, sí, sí, pues, sí, sí, claro. sí, sí así sí, es así es así es fuera. Solamente no, roja, la hace Luciano Roja. No, no, no. La no la roja. Roja. Y él sabe que tiene que defender a un de Yo estoy defendiendo a Autori Yo tengo este es este es un argumento más contundente para defender a Autori no es un argumento Esto es un argumento de los Orioles El señor Autori consolidó a Rovira y a Sebastián Gómez Eso no lo tenían no. otros técnicos no. No. Esos jugadores no, no los tenían otros técnicos No, la salida de... Vean, Rovira sobraba en el partido Rovira sobraba, sobraba. Gustavo, usted sabe que sobraba, sobraba. Rovira sobraba no, no, Necesitaba un no, no, volante no, no, de más no, alta literalidad Ese libreto está escrito en árabe No, no, hombre ¿Qué vas a decir, Gustavo, por Dios, Sí que ay, imagínese Ay, hombre, no. ay, hombre el partido no, no, no, no, no, no, no. Bueno, y si no, preocúpese por Medellín no, Que está mire. bien embalado, no soy uh, Bien embalado está uh, Después mire. de ese terrible primer tiempo ayer frente a, frente a Alianza Petrolera, jugadores sin alma Ahora le pregunto, ¿cuántos juveniles había En el equipo independiente de Medellín ayer? ¿Cuántos había? ¿Usted los contó? Si quiere se los eh, cuento ¿Terminaron si quiere, ah, se pero los pero cuento. cuatro juveniles? No señor, no señor Terminaron seis juveniles ¡Seis juveniles, señor! Ah, terminaron sí, en el ¡Sí, juveniles, claro ¡Juveniles, ¿Y sí, sí, sí, cuándo llegó? ¡Ah, se los cuento! <ríe> ah, nah. Tegué, uno. Marulanda... Dos. No Marulanda. De lo tres. Ah, Marulanda tiene lo Marulanda tiene 24 Mosquera, años. 24 años tiene Mosquera. Marulanda hombre. Sí, señor, hombre. pero apenas llegó al equipo. No, no, no, no. apenas llegó. Ah, no es porque llegó a juvenil, porque llegó juvenil. A ver, muéstreme la madurez de Marulanda antes en pues, el fútbol de ciudad. Es porque, llegó, al... a ver, pues, pues, y es porque llegó a ver, la, pues, pues, porque llegó al... no, no. la selección Colombia. No, no, no, no es selección nacional. Y vuelo de Sota. La juventud, en el fútbol se mide por ahí hasta los 20 años. Sí, claro. Olvídese eso. No, no es ni, es el libreto está escrito en árabe. No lo entiende, ha sido escrito porque veale va a sabe por qué voy a dejarlo ahí, porque juvenil le dicen a Rodrigo Londoño pasas ¡Ah! con 75 años pausa y a regreso, <risas> permiso ya vuelve el super debate por Teleantioquia, TV en grande Búfala Colanta, inspirado en el trabajo de nuestros campesinos y con toda la calidad de nuestros productos. Tienes que probarlo. Colanta sabe más, sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número uno: Cuide su dinero. Ahorre en nuestra cooperativa Contrafa, una entidad sólida y reconocida. Contrafa.com.co. La superintendencia financiera de Colombia. Adscrita.com. Quien si te habla de suicidio puede estar pidiendo que lo ayudes. Pide ayuda y ofrece ayuda. Que no sea la última señal. En Bello le decimos no al suicidio. Una campaña de la S. Bello Salud y la Alcaldía de Bello. Bello, ciudad del progreso. Si compras chance manual, tus sueños...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 El campo es progreso y sostenibilidad para Colombia, por esto CAEQUINOS te invita a inscribirte en sus programas técnicos laborales en auxiliar de gestión equina, gestión ganadera, gestión pecuaria, gestión agrícola y auxiliar veterinario. Consulta en nuestra página web por nuestros programas de extensión y horarios flexibles. Matricúlate ya a CAEQUINOS, formando con calidad humana, excelencia académica y responsabilidad social y ambiental. Si compras chance manual, tus sueños...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 proseguimos en el super debate Los temas polémicos del día Este debate de lunes a viernes No olvide 12 del día, 3 de la tarde 910 en el AM, en la ciudad de Medellín En el río Grande de Todelar Y también en nuestra frecuencia Nuestra emisora virtual Nuestra emisora online www.rafagol.live. Al final del juego Le dimos el mérito Al Pirata Barcos En el Pirata Barcos Fue la gran figura del juego Y así habló con Don la vao. Figura de la cancha, Rafa Gol, grabados artísticos para Hernán Barcos, quien comenzó a darle la victoria de Atlético Nacional ante el e equipo América de Cali. Señor, felicitaciones, bendiciones. Qué bueno ver jugar fútbol, dos equipos grandes y un estadio lleno. ¿Usted qué piensa? Muy lindo, eh, muy feliz por la, por la victoria primero y segundo por la fiesta que, que se hizo. Eh, un juego limpio, eh, ellos jugaron muy bien también pero nosotros supimos encontrar los, los espacios para, para ganar este partido y, y darle esta alegría no solamente al grupo, sino a nuestra gente que, que siempre nos acompaña. ¿no? ¿Nunca hubo desespero para marcar el primer gol entendiendo que pasaban los minutos y no se marcaba o qué pasaba? No, estábamos tranquilos porque teníamos el, el partido controlado, teníamos... el eh, la posesión de la pelota la tenemos nosotros. Sabíamos que en cualquier momento eh, se iba a abrir el arco, ya que habíamos tenido algunas situaciones y, como te dije, estaba controlado, así que estamos tranquilos. El hecho de volver, Enrique, Bocanegra, ¿qué significa para el equipo? La verdad que Enrique, Bocanegra, eh, nos da mucha tranquilidad. Eh, son jugadores de mucha experiencia que, que le suman mucho grupo, que le sirve mucho al equipo, así que. Estamos muy contentos que estén de vuelta y podamos contar con todos los jugadores. ¿no? Me late que usted se está enamorando de este equipo, de esta hinchada y de esta ciudad. muy lindo, la verdad que estoy muy feliz aquí junto a mi familia. Eh, la verdad que, que llegué, me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Y eso, la verdad que no, no, no tiene precio. Estoy muy, muy, muy contento acá. Yo conozco piratas de nombre Morgan. ¿Algún otro nombre de piratas que usted conozca? Eh, Jack Sparrow. Ah, sí, señor. Le parece que usted más internacional. Señor, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Lo he visto en videos motivando al hincha de Nacional, motivando hasta Duarte. Y me parece que usted ha influenciado en el equipo. Señor, bendiciones. Muchas gracias. Un abrazo grande. Don Rafa Gol, siga usted. Hernán, el pirata Barco figura Goles Y mientras siga marcando Goles Usted va a tener la hecha en el bolsillo Señor Total, Totalmente, Rafa Barcos es ese jugador que necesita Sí o sí Nacional en el ataque Porque sin él la verdad no tiene un 9 de contundencia. A mí, ya lo dije en su momento, me gustaría verlos jugar juntos, a Duarte y a Barcos, pero a Duarte ni siquiera lo, lo, lo colocaron en la nómina para el partido Frente a América de Cali. Bien nacional, y ojalá que siga así, pero el mérito no es de Autori. <risa> Ah, el mérito no es de Autori, Autori fue el que trajo a Barcos, el que lo recomendó, de lo poco que pudo rescatar porque no podían contratar. que De lo poco que pudo rescatar porque no podían contratar. No. No, y es el único, porque vos no, no. crees en Duarte y Duarte no hace goles. No, no, crees en Lucumí, Lucumí hace igual cada año. El crees Juan, en Candelo y Candelo tampoco no, no. hace goles, entonces. Tras fracasar en otras negociaciones, terminó trayendo al argentino. No, no, no. Pero, no y lo otro que quería agregar es que faltó en el libreto que le escribieran, señor Gordi, en que el señor Autori Trabaja muy bien los espacios reducidos. ¿Cuál libreto? Bueno, ¿y, y dónde estaba jugando Barcos? En Brasil, ¿no? Y Autori, y Dónde es de Brasil. Entonces, hay una relación directa pues, pues tiene allí, nada ¿no? Imagínate. No Pero ¿cómo no le van a consultar al técnico ver, ¿no? de, de, de cuál centro delantero tenía que traer Nacional en ese momento? No, no. Y si le preguntan a Autori y Barcos, él va a acelerar el tema para que venga Barcos. lo trajeron al brasileño. un Barcos que hace... Él también, un Barcos que hace de 9, que hace de 10, que hace de técnico dentro del terreno de juego. Qué importancia la de Barcos y Nacional Muy buen triunfo de Nacional Excelente compromiso frente a la América Tres puntos que eran importantísimos para el equipo de Autori Con una gran figura como este Hernán Barcos Que definitivamente es, no solamente en ataque Sino también la solidaridad para recuperar la pelota Un jugador de toda la cancha Bueno, al final del juego los hinchas de corazón Los hinchas de Nacional que asistieron a celebrar el triunfo y la entrada de Nacional a los Ocho de Colombia. Así hablaron al final del juego los hinchas de corazón con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, en un clásico importante en el fútbol colombiano y un estadio lleno de hinchas de Atlético Nacional verdolagas, vamos a saludar al hincha de corazón nacionalista y les entregaremos estas gorras cortesía Funcron, Nacional 2, América 0. Opinión, ¿usted qué piensa? De lunes a viernes nos puede escuchar a través de la voz del Río Grande 910 AM de 12 a 3 de la tarde, a través del Facebook Live Rafa Gol Alain. Like. A ver, opinión. Verde, solo verde. Solo ver, no. Para los hinchas que venimos y sufrimos con el equipo, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo el resultado. Para los hinchas que venimos en las buenas y en las malas, ahí tenemos un equipazo, hermano. Le voy, le voy a entregar esta gorra, cortesía, Funcron. Fun Venga para acá, jovencillo. A ver, señor. ¿Usted qué piensa del partido? ¿Es que usted tiene cara como de ruso. ¿o es que me... Ah, no, no, usted es de Manrique no, Oriental. No. Paisa, paisa. ¿Qué pienso del partido? Muy difícil. Nacional todavía le falta mejorar mucho. Pero se ganó Antiamérica, que da alegría. Llevamos dos partidos buenos, ganados. Vamos a ver. Ojalá nos quemen en los ocho. ¿Usted por dónde vio el partido? Yo por DirecTV. Sí, por sí. DirecTV. Qué maravilla. Oiga, eh, te va a entregar esta gorra. Cortesía Funcron. A ver, póngasela. Oiga, te ves hasta bien, hombre. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Usted qué hombre? Contentos con el triunfo, cada día más cerca de los ocho y esperamos ser los mejores este año. Cierto, vea, le va a entregar esta gorra cortesía a Fungrón. Usted que votó la cachucha en estos días aquí de La Ponga. Corazón, muy rica, muy linda, muy linda. Me la va a poner de una vez, vea, vamos a ver. A ver joven, usted qué hombre, opinión del partido. Al principio sufriendo, pero nos estamos acostumbrando a volver a ganar. ¿Cierto? Sí señor, vamos por buen camino. Te veo contento. Sí, un poquito. Sí. Un poquito no. no. No puede ser mucho él, eh, que no puede ser mucho. Pero vamos, pero vamos con esperanza verde. Vea, le va a poner. Usted, usted la necesita sí, aquí yo sí para. Sí, sí, creo bastante. Oiga, ¿no? te ves bien, te ves juvenil, gracias. te ves erótico, te ves sí. informal, con la gorra de los hinchas de corazón. Voy a mirarme ahora a ver cómo me sí, veo. Sí. Sí, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se ve el joven de gorra? ¿Cómo muy lindo. ¿Cómo, cómo? Muy lindo. Muy bien, gracias, maravilloso. Padre e hijo, ¿de dónde es usted? De Santander, Bucaramanga, Santander. ¿Pero nació aquí o allá? Allá, claro. Sí, sí. sí. ¿Te come hormiga. Hormiga culana. Sí. Claro que sí. ¿Y el partido qué? Excelente. Con una buena victoria. Sufrida, pero muy buena. ¿Qué dice el hijo? Ah, no, también eso ¿El sí es bueno. Paisa? El hijo, si Pero no... es hablar al hijo, hombre. Está <risa> grande, déjalo hablar, <risa> opinión. No, oh, eso muy bueno. Sí. sí. Véa, le voy a poner esta gorra, cortesía, eh, FUNCRON Que Dios lo bendiga. Salúdeme a la gente de Bucaramanga. Sí, Un saludo para todos los bumangueses <risa> Para todos los bumangueses Todos los bucaramangueses listo, tranquilo, dígalo, así no hay problema. ¿Usted qué piensa del partido joven? No, pues con la ayuda de Dios alcanzamos a, a tener el resultado que era lo que esperábamos. El verde. Para lo que es, sí. nacional es nacional papito sí. Y que se tengan nosotros que aquí venimos los verdes Señoras y señores, son hinchas de corazón de Atlético Nacional Joven, ¿cómo me le va? Muy bien ¿Cuál es su nombre? Juan Sebastián Zapata ¿Cuántos años tiene? Once ¿Soltero, casado, separado? Separado Separado, se le nota Oiga, ¿Nacional qué? Muy bien, su muy bien ¿Qué dice el papá? Ah, yo no sé, pregúntele. Oiga, que su hijo le manda a decir que qué piensa el partido. partido. Nacional, muy bueno. Vea, el, el, el, el papá te va a poner la cachucha de Funcron. la joven. Señor, que Dios lo bendiga. Amén. Saludes a Luciano. Señoras y señores, uy, uy, uy, uy. En este mes de abril, señoras y señores, se celebra el Día del Niño, ¿cierto? ¿Usted le gustó Nacional? Sí. ¿Usted cómo se llama? Gedo. ¿Cómo? Jerónimo. ¿Jerónimo sí. cómo se llama a su papá? Eh... Andrés ¿Andrés qué? También. La, dijo varios nombres, pero no importa. ¿Usted qué piensa del partido? Partido espectacular, hombre. Así es que jugar nacional con Berraquera. Oiga, eh, usted se echó buena gomina, ¿cierto? Agua panela. Sí. Yo me he hecho gelatina sin sabor. Gelatina <risa> sin sabor. Venga, yo la entregaré esta gorra de los hinchas de, <risa> de corazón. <risa> ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Señoras y señores, voy a terminar con ellos. Miren, los verdolagas están felices. 3, 2, 1. ¡Verdolagas! Bueno, la respuesta de los hinchas, obviamente, ante el triunfo de Atlético Nacional. Y por fin se metió en los ocho. Ya era hora. Conclusiones. Ganar el Clásico es muy importante. Ganarle América de Cali también. Esperemos que siga en esa senda de victoria nacional. Pero ganar el Clásico fue muy importante. Muy, ah, pero muy importante. Ahora, le recuerdo aquí a mi amigo Arroyave, que el hecho de que los goles... Terminen por el centro no quiere decir que las bandas no son importantes. ¿Cómo les parece lo que acabo de decir? Que las bandas no son importantes. Resulta que por las bandas es por donde se desequilibra. Se crea el juego hizo y, en claro, el primer tiempo? ¿Ah? y se termina las jugadas el por el centro. Pero las bandas sí, nunca sí. dejarán de ser importantes en el fútbol. Y Nacional va por un buen camino, un buen técnico, jugadores ya recuperados, nada de jugadores lesionados, va bien. Tenía que ganar Nacional, tenía que afianzarse y lo, y lo mejor, que es un equipo con suerte, porque también se le están dando resultados. Y se va, está muy cerquita ya de la clasificación a los ocho. Bueno, muy bien, ahí están las conclusiones de lo que fue la victoria de Atlético Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos con ustedes. Permiso. Y la pausa la hacemos a nombre de DirecTV. Ya conoces DirecTV Prepago, la nueva forma de ver televisión. Recárgalo desde tan solo 10 mil pesos cuando quieras y no te pierdas el mejor entretenimiento que DirecTV tiene para la familia. Eres un verdadero hincha del fútbol. ¿Qué estás esperando para adquirir y recargar tu DirecTV Prepago? En DirecTV Prepago encontrás el mejor fútbol nacional, europeo y sudamericano. La Copa América la transmitirá... Direct TV, y hay cinco partidos que solo se verán por Direct TV. Direct TV. va a ser el patrocinador de la Copa Suramericana, allí va a jugar nacional, el que no tenga Direct TV no lo va a poder ver. En Direct TV prepago no tienes Direct contratos TV. que nadie lee, ni facturas que te enredan. Bueno, Direct TV, suscríbase en Medellín, 605-2630, 605-2630.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 Bueno, estamos con FUNCROMM, soluciones de script, servicio de corta, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar, campañas publicitarias o políticas, llámanos. FUNCROMM, 16 años, estampamos sus ideas, síguenos en Instagram como estampados funcrom Ya estamos, lo hicimos para ustedes, somos la mejor experiencia en el sector de Laureles, Hotel Cabo de la Vela, contamos con 34 habitaciones y excelentes servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares, nuestro salón social, adaptado para eventos especiales, con la mejor tecnología, Hotel Cabo de la Vela, Info 413-8400. Vuelve el Superdebate por Telia Antioquia TV en Grande. co -trans -mede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Co Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. La Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta legal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín.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 Colchones EgoFlex, Ego colchones ortopédicos, semiortopédicos, clínico, base camas, muebles, colchones en algodón, reparación de colchones y muebles, visiten nuestra galería, calle 43, número 6528, teléfono 2604021, celulares 313-666-3999 y 311-380-2585, colchones EgoFlex, para dormir y descansar bien.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 Bueno, mis amigos, seguimos en el superdebate debate los temas polémicos del día. Ya tenemos la tabla de posición en la próxima fecha, todos los resultados de la jornada, quién es o cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia y la plaza donde mayormente asiste la gente al fútbol. Todos los datos de la jornada los tenemos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbelae Buenas noches, Arbel. Buenas noches, Rafa Belián. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 18 del campeonato colombiano Buena presencia de público en los estadios del país, la principal estuvo en Medellín, en el Partido Nacional América, donde asistieron 37.871 espectadores. La segunda en Bogotá esta tarde con 20.029 espectadores y la tercera acaba de pasar en el partido entre Cúcuta y Tolima con 16.480 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero en la ciudad de Medellín con 400.412 espectadores, segundo en Cali, 292.591, la tercera en Bogotá, 227.974, el equipo con más asistencia, don Luciano González Sequea, Nacional, 230.580 espectadores, los resultados, la equidad 0, Envigado 1, Magdalena 3, Santa Fe 1, Cali 2, Río Negro, Águilas 1, Nacional 2, América 0, Alianza Petrolera 1, Medellín 1. Los otros resultados de la fecha número 18, Pasto 1, Patriotas 1, Jaguares 1, Bucaramanga 1, Millonarios 2, Junior 0, Huila 1, Oncecaldas 0, Cúcuta 0, Tolima 2. Y la tabla quedó así, primero Millonarios 37, segundo Tolima 32, tercero Pasto 30, cuarto Cali 30, quinto Junior 29, sexto Nacional con 28, séptimo Oncecaldas con 28, octavo para América con 28, noveno para Cúcuta con 24, 10 para Unión Magdalena con 24, La Casilla 11, Patriotas con 24, 12 para Medellín con 22, el 13 es Envigado con 21, 14 Bucaramanga con 21, 15 Petrolera con 19, puesto 16 para Jaguares con 19, puesto 17 Huila con 19, puesto 18 La Equidad con 18, penúltimo Santa Fe con 13 y el último es Río Negro Águilas con 12 puntos. Y la próxima fecha se jugará así, Once Caldas enfrenta a... Ah, no, el partido 11 Caldas contra Cali ya se jugó, Quedó 4 por 0, enfrentó al Cali. Envigados de nacional será el próximo martes a las 7 de la noche. Señal Cerrada de televisión para el país. Patriota de media Tolima, Río Negro, Águila enfrenta a Pasto. Jaguares será rival de la equidad. Y los partidos de la fecha número 19, Santa Fe contra Millonarios. Medellín enfrenta a Huila el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bucaramanga se mide a Magdalena. Junior será rival de Alianza Petrolera. Y América enfrenta al Cúcuta Deportivo. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, don Carlos Alberto Arbeláez y Castañeda. Bueno, y llegamos también a la sección, eh, llegamos ya también a la sección pensando en grande con Rafa Gol y la pregunta de esta noche: el es jugador de Copa Libertadores con Nacional como técnico ha ganado dos títulos con el Medellín. ¿Y él es? ¿Quién fue? La respuesta la tiene. A ver, buenas noches. Eh... Gerente del Hotel Dan Cartón. El gerente del Hotel Dan Cartón, doctor. A ver. Hola, Rafa Gol y a todo el equipo, un saludo muy especial y a todos los televidentes. Sí, el técnico eh, más ganador en los dos equipos antioqueños ha sido Leonel Álvarez con Nacional en la Libertadores. Como jugador. Como jugador. Sí. Y dos veces como técnico del Medellín. El más veces campeón con Medellín como técnico y ganó la Libertadores. Qué curiosidad. Sí. ¿Quién es? Leonel Álvarez ¿Leonel de Jesús Álvarez? Sí. ¿Usted cómo lo va con Leonel? No, demasiado bien, es una persona que ha estado muchas veces compartiendo con nosotros en los diferentes hoteles tanto en el Belfort, en el San Fernando y en el Dan y obviamente en la, otra, en la última visita que vino con el equipo de Paraguay pues obviamente estuvo acá como huésped especial y como director técnico Esa es la respuesta a la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol ¿Qué hay del Hotel Dan Carton? Hablemos de un hotel donde el extranjero, el colombiano, hasta el que vive en Medellín, debe visitar el Hotel Dan Carton. Sí, eh, Elkin, la verdad es que el, nos tenemos que sentir orgullosos como paisas de tener un hotel de estos que es de talla mundial y donde hoy sabemos que casi todo lo que se mueve a nivel de la ciudad y muchas de las cosas especiales del, del país pasan por el lobby del hotel el disfrute de, los, de las convenciones, de los restaurantes, de las zonas públicas y obviamente el alojamiento con un hotel que es eh, moderno, eh, un hotel que, de, que está totalmente condomótica, con alta tecnología y es eh, sin lugar a dudas el hotel más apetecido que tenemos en la ciudad. Es el gerente del Hotel Dan Carton, hincha de Nacional. Pero aquí se hospeda Independiente Medellín, o sea, usted tiene un corazón muy amplio para todos. Sí, soy hincha del Barcelona, porque me gusta el buen fútbol. El equipo culé. El equipo culé. Eh, es más, soy de esos de la línea independentista. Ya. Eh, quiero mucho y mi pasión está por el Nacional, adoro y le hago mucha fuerza al Medellín y obviamente a los equipos antioqueños. Listo, chaval, muchas gracias. Listo, chaval, un gusto tenerte en casa. Don Rafa Gol, siga usted chavalillo. Bueno, muchas gracias al doctor Manuel José Molina, del Hotel Dancardon, por su aporte. Y vamos a las conclusiones de Independiente Medellín. Señor Charlotte. Independiente Medellín, después de perder el clásico, le cayó muy duro el tema. Y ayer fue realmente deplorable lamentable lo que presentó en la cancha. Acá son varios los responsables por la situación actual de Deportivo Independiente de Medellín. Si les voy a hablar por la causa del verde, les diría que sigan adelante los que están, porque así Nacional sigue ganando todo y absolutamente todo. Si voy a ser objetivo, creo que parte de la cabeza de don Raúl Giraldo y también de algunos dirigentes que no lo están ayudando, el principal inversor del club, a la hora de contratar y contratar barato a veces sale más caro de lo que realmente se paga. Oh, esto, esto es muy sencillo. Los hinchas, los hinchas quieren que yo la emprenda contra Raúl Giraldo, pero yo simplemente voy a hacer esta reflexión. Mira, esto es sencillo. Fracasa un equipo, fracasan solamente los directivos. Y el técnico, los técnicos que tuvo Medellín, ¿qué? que hablan de, que de trabajar espacio reducido y no saben de eso, porque lo que menos hace Medellín es trabajar en la cancha, no se ve que trabajan espacio reducido porque tendrían que tener más técnica para salir jugando la pelota. Y segundo, las contrataciones, las contrataciones creo que las pidió Fue Zambrano, no creo que todas, porque don Raúl Giraldo es el que pone el billete, pero quien contrató, que trajo esos señores que no sirvieron para nada, que fueron petardos. Los, los señores Sinisterra, Palacios y compañía, Dairo Mosquera que nunca jugó, que llegó lesionado. ¿ah? ¿Saben gente quién la contrató? La pidió Zambrano. Con las últimas, con los últimos fracasos nacionales, eh, perdón, Medellín debió ya aprender a enfrentar adversidades. Y tiene que haber una limpieza, una profilaxis. Por supuesto ya comienzan a hacerse las listas, nomás Javier Calle, nomás Jorley Mena, Dairo Mosquera, Héctor Urrego, William Parra, Luis Tipton, Sinisterra. Ya la lista comenzó a hacerse en Medellín. Me parece que para que un equipo aspire siquiera a estar dentro de los ocho, así tenga remotas posibilidades, había que tener siquiera vergüenza deportiva en la cancha, vergüenza que se ausentó ayer con Medellín en Barranca Bermeja, donde no encontró ni en lo individual ni en lo colectivo la posibilidad siquiera de hacer un decoroso partido para aspirar a estar dentro de los ocho. Bueno. Vamos a hacer el sorteo, por favor, un número del 1 al 218, Charrúa. 218, el último que llamó Rafa. El último corresponde al señor Joaquín Morales en el municipio de San Vicente, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El número 18, el único bálsamo que tenemos los hinchas del Medellín con los goles de Cano. El número 18, Marlene Castaño en la ciudad de Cali, siete personas ven en el programa, tres hombres, cuatro mujeres. El número 15, don Rafa Gol. El número 15 para la señora Valentina González en el municipio de La Estrella. Cinco personas ven en el programa, solo cinco mujeres y hinchas del Medellín todas. A ver. Eh, el número 107. El número 107. El número 107 corresponde a Guillermo Arias. En Pereira, ocho personas, más cuatro hombres, cuatro mujeres, felicitaciones. Un número del 1 al 996. ¿196? 196, gana con nosotros Juan Esteban Penagos. Y el 703. 703, gana con nosotros Jason Bustamante. Bueno, y vamos para el cierre con vitrinazos, tengo vitrinazos para Mariano Espina, que nos vea a esta hora en Barranquilla, para... Eh, eh, Jerónimo Londoño Que en Angostura está cumpliendo años Pide que lo saludemos para el tránsito de Bello La gente del tránsito de Bello Para John Pin, que le gusta la vitrina Y también para Doñana, Para Roberto, para Rito, para Ruth En Bogotá Richard lavendaño en Caucasia, Antioquia Para Javier Caicedo, para Esteban Ríos Juan Ferguitier Gutiérrez, Tatiana Álvarez Familia Sirio Chica Elkin Cardenas, Frank Jackson y toda la gente que nos escucha en todo el M 910 todos los días de lunes a viernes al mediodía hasta las 3 de la tarde. Para mi hermano Hugo Osorio en La Ceja que está cumpliendo años, que está cumpliendo 35, felicidades. Para Carlos Daza y Regina, Mauricio Zuluaga, Jonathan, hinchas de Independiente Medellín. Bueno, en Ubaté, Dinamarca, Carlos Emilce, Dilicet, Ana María, Carla, Sara, Patricia y Paola Velosa. Y en Medellín, a Saúl Reserpo y Diana Patricia Hernández. Un vitinazo muy especial para Mariana Chancí, que está de cumpleaños, sus 15 años. Felicidad para Mariana, bendiciones, que Dios ilumine tu camino. Felicidades también para su mamá, Adis Para su tío, Luis, Luis Ángel Y también para doña Marta, su abuela Muy felices Para don Hugo Carvajal y doña Marta Carvajal Que están de aniversario de bodas Allá en Conerico, de los Estados Unidos Y para Sofía Jiménez en La Paz, Envigado, Que es hincha, de Atlético Nacional no, para don James Ospina, que está de cumpleaños eh, eh. James, ah, James, James Ospina Muy bien, James, hombre, James, hombre, hombre, hombre, hombre Feliz cumpleaños hombre, compañero. El gordito, que es más solo que una sal de fruta Saludos uh, para Rodrigo Arboleda uh, Mi gran amigo en el a Heladería Linares A Henry Álvarez y Samuel González Nos ven en Nueva Jersey Presidente de la Colonia Hispana en Nueva York Marlene Muñoz Al Consejo de Medellín Don Rafael le doy un dato En segundo debate proponente Fabio Humberto Rivera Los nacidos en Medellín y criados en Medellín Que vayan a nacionales o al ciclo olímpico Y obtengan medallas Tendrán becas para estudiar Bien. Daniel Velázquez se graduó como abogado Luciano González me dijo Lavó un saludo muy cordial Decirle al gordito que en el libreto le faltó saludar a los que están enfermos uh. y privados de la libertad. Uh. Bueno, llegamos Listo. al final del programa. A todos ustedes muchas gracias. Esta semana pueden verla repetida en nuestro propio YouTube. Nos despedimos de ustedes. Recuerden las palabras del salmista. El padre me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso.